En este video aprenderemos las diferentes formas como nos pueden amortizar un crédito en las entidades financieras. Todas las tablas de amortización van a contar como mínimo con los periodos en los cuales realizaremos el pago, el valor de la cuota en dinero, el valor del interés a pagar, el abono al capital que se haría en cada periodo, y el saldo de la deuda, es decir, tras cada pago, ¿en cuánto quedaríamos adeudando? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de un crédito a seis meses con tasa de interés del 5% mensual. Y que nos van a prestar un millón de pesos. La primera tabla de amortización que vamos a ver... Se llama método alemán. Este método es el utilizado en tarjetas de crédito. Básicamente lo que hacen es que el dinero que usamos de la tarjeta nos lo dividen entre el número de cuotas, que en este caso son 6. Y ese es el abono a capital que realizaremos en cada periodo. Los intereses siempre son el saldo anterior de la deuda multiplicado por la tasa de interés. Y la cuota que vamos a pagarle al banco no es más que la suma entre los intereses y el abono a capital. Noten ustedes que aquí unos intereses me están apareciendo en cero. Es porque aún no he fijado los saldos. Cada saldo sería el saldo anterior de la deuda menos el abono a capital que estoy adicionando en cada momento. Y listo. Al final, para un crédito de un millón de pesos, pagaríamos estas cuotas hasta liquidar completamente el crédito en esos seis meses. Otra forma como nos pueden amortizar el crédito es con cuota fija. Es decir, todos los meses vamos a pagar el mismo valor. Matemáticamente usaríamos aquí la fórmula de la anualidad. En Excel, la anualidad es la función pago. Vamos a tomar, miren que aquí Excel nos dice los datos que necesitamos. Y el primer dato que nos pide es la tasa, luego el número de periodos que son seis pagos y por último el valor actual. Ese valor actual lo voy a colocar con un menos. ¿Por qué? Porque Excel me hace el flujo de caja. Es decir, yo le estoy diciendo que preste un millón para que él me dé las cuotas en positivo. Preste un millón, me van a devolver tanto. Esto porque quiero que la cuota me quede en positivo. Y voy a fijar cada, una, cada uno de estos datos. A una tasa del 5% mensual, un préstamo de un millón de pesos, se liquidaría con seis cuotas iguales de 197.017 pesos. Completemos el resto de la tabla. El interés sería el saldo anterior multiplicado por la tasa de interés y noten que solo fijamos nuevamente la tasa de interés. El abono a capital que sería la cuota menos el interés y el saldo de la deuda que sería saldo anterior menos abono a capital. Miren que ahí ya me aparecen entonces los saldos de interés. Y miren que en efecto al finalizar el mes 6 pagando 6 cuotas de 197.017 liquidaríamos la deuda de un millón de pesos con tasa de interés del 5% mensual. Este sistema de crédito es llamado método francés. Para el siguiente método voy a dejar la base del método francés. Es decir, interés, abono y saldo se queda igual. Solo voy a cambiar la cuota. Es posible que nos den un periodo de gracia. Es decir, vamos a tener cero pagos durante la vida del crédito y al finalizar vamos a liquidar saldo anterior más el último interés. Por un millón de pesos en seis meses con tasa del 5% mensual habría que pagar 1.340.096 y de esta forma liquidamos la deuda al final. Miren que esto también es llamado los periodos de gracia. Es decir, no pagamos nada durante un periodo, durante un tiempo que nos dan espera. Pero los intereses que se generan en ese periodo son abonados al saldo de la deuda, generando así un mayor interés. Entonces, los periodos de gracia hay que saberlos utilizar. Si realmente necesito tener ese espacio y no pagar ningún valor o no. Esto, por supuesto, puede tener muchas variaciones. Y es que la cuota puede ser igual al interés. Si yo durante la vida del crédito pago el valor de los intereses, mi saldo de deuda siempre va a ser un millón y al final liquido la última cuota con el último interés. Y listo. Estos métodos son llamados método americano o método de balón Payment. Puede suceder también que la cuota sea un poquito más grande. Y al final liquidamos el resto. Digamos que hay muchas variaciones sobre este. Como último método vamos a usar el método de gradientes. Es decir, es posible que tengamos cuotas que crecen o que decrecen con el tiempo. Dependiendo cómo nos las entreguen. Voy a eliminar, miren que estoy dejando nuevamente la base del método francés y estoy eliminando las cuotas. Todo lo demás queda formulado igual. Supongamos un incremento del 10%. Voy a colocar entonces aquí mil pesos. Bueno, puse 100. Vamos a colocar aquí mil pesos y ahora sí. Vamos a pedirle a Excel que nos ayude. Vamos a ir a datos, análisis y sí, buscar objetivo. Necesitamos que esta celda al final, que es el saldo, de cero. Cambiando el valor de nuestra primera cuota. Le decimos aceptar. Mientras todo esté adecuadamente formulado, nos va a dar bien. Miren que empezamos pagando cuota de 155.296 y terminamos en cada mes un crecimiento del 10%, terminamos pagando 250.106. Por supuesto, esta tabla se puede amoldar a todo tipo de variaciones del gradiente. ¿no? En ese caso podría, por ejemplo, disminuir el 10%. Y si yo cambio para que la cuota disminuya el 10%, me toca volver aquí a darle análisis y si buscar objetivo para que ese saldo al final me dé cero, Cambiando el valor de la primera cuota y aceptar. Ya está. Todo debe estar bien formulado. Importante que no haya ningún datico aquí. Ningún más o menos. Para quienes acostumbran a colocar un más cada vez que van a escribir algo en Excel, miren lo que sucede. Voy a poner los primeros mil pesos con ese más. Ahí. Ah, caramba, no está cogiendo. Bueno, voy a ponerlo con el igual para que lo tomen. Ahí sí. Miren que ahí me está tomando el igual. Cuando yo voy aquí a análisis y si buscar objetivo, le digo que esta celda final me la deje en cero cambiando el valor de la primera cuota, miren que me sale este mensaje, la celda debe contener un valor. Y es por ese símbolo que he colocado al inicio. Así que solamente lo quitamos y miren que con solo eso volvemos a análisis y si buscar objetivo nuevamente esta celda que nos quede en cero, cambiando la primera cuota y de ahí nos toma todos los datos sin inconveniente. Por último decir que en términos del valor del dinero en el tiempo, todos los métodos son equivalentes en su costo. ¿Por qué? Porque hay fechas de pago diferentes. No es lo mismo que no pagues hoy o que pagues un valor muy pequeño y que luego liquidez con un valor más grande, a que hoy hagas un esfuerzo mayor por pagar por adelantado. Como nos gusta ver el dinero que sale de nuestro bolsillo, los resultados para el ejercicio serían por el método alemán, francés, balloon Payment, balloon Payment con intereses, y en gradientes dependeríamos del gradiente, entonces sería injusto colocarlo aquí para que hagas la comparación. En la generalidad, el más económico es el método alemán. Eso no significa que sea mejor. Sale menos dinero de tu bolsillo, pero estás pagando una cuota más alta al inicio. Entonces, conclusión. No hay un método mejor o peor. Solo hay que buscar la opción que mejor responda al dinero que tenemos disponible en cada periodo de pago. Si tenemos el dinero disponible, lo mejor es realizar el mayor abono capital posible y ojalá en los primeros periodos de pago. Eso sería todo.